Iniciaremos con un pequeño círculo para la cabeza y luego eh, vamos a anexarle algo así parecido como a una gotera de agua sin la punta de arriba y otro círculo para ubicar lo que va a ser la patita trasera de este felino. Luego vamos a completar las partes para dar el boceto inicial, darle eh, más forma a nuestro boceto inicial. Esto, como pueden ver vamos a ubicar las orejas, este amigo gato va a tener unas orejas muy grandes, este animal doméstico, ¿sí? vamos a ubicar eh, las orejitas y vamos a ubicar en el centro del círculo la naricita. ¿sí? Vamos a hacer este gato de manera muy fácil, no nos vamos a demorar mucho tiempo aquí vamos a ubicar lo que son los bigotes y los ojos pues hay muchas formas de hacer ojos a los gatos pues esto es una caricatura de un gato entonces lo que vamos a hacer es que se los vamos a hacer eh, caricaturizados tratar de que nos queden lo más parecidos posible eh, posible entonces si tenemos que borrar pues perfectamente Va, eh, vamos a usar el borrar. vamos a ubicar la boquita con un medio círculo y vamos a pasar a eh, organizar a dibujar eh, las manitos en este caso este gato la posición que escogimos es que está echado y entonces va a ser muy fácil de dibujar ahí vamos a ubicar la pata trasera y la cola la cola eh, para que ya nuestro dibujo esté terminando. Recuerden ir borrando los excesos y además recuerden trabajar de manera muy suave con el lápiz, con el portaminas o con lo que estén dibujando. La idea es que luego retiremos todo este grafito y nos quede solo el marcador. Estos dibujos son muy fáciles de hacer. Si te pusieron en el colegio a hacer eh, un dibujo de un gato, pues entonces este perfectamente te puede servir ya que es muy fácil de hacer. Puedes usar los materiales escolares como colores o marcadores. Listo. Luego de que ya nuestro dibujo eh, casi que está, vamos a darle los últimos detalles, los últimos retoques. Esa oreja me quedó un poco forma, entonces vamos a organizarla y vamos a ponerle unos pequeños cacheticos a este animalito, a este felino. A ver, reportes en los amantes de los gatos con un gran like y además, a ver... Eh, denme el nombre de sus mascotas por ejemplo yo tengo un gato y mi gato se llama copito y además pues tiene una característica muy particular que no tiene cola en algunos videos ya eh, lo hemos eh, publicado estos son los bigoticos que le vamos a hacer en los cacheticos para que, eh, que eh, le dé otro aspecto más bonito y algunos amigos en algunos comentarios me, ha dicho, me han dicho ay no es que dibujas muy rápido no, eh, no es que dibuje muy rápido sino que estos son los efectos de la edición Entonces lo que vamos a hacer es cuando tengamos algún detalle por pulir, Entonces pues paramos el video, vemos el detalle y continuamos Listo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a delinear con un marcador de punta no muy gruesa Para que no vaya a quedar muy saturada la imagen sino que vaya a quedar muy pulida. Vamos a delinear y luego vamos a borrar el exceso de lápiz vamos a quitar todo el grafito y nos vamos a quedar como solo con el marcador para pasar a lo que es el coloreado de este gato espectacular listo amigos recuerden suscribirse darle like darle me gustas eh, compartir comenten por favor para que el color que estamos usando es un prisma color junior amarillo le vamos a dar un fondo fuertecito para que quede muy vivo eh, a todo nuestro gato, haciendo unas reservas, haciendo eh, dejando unas pequeñas reservas para combinar ahorita los colores con un color piel y el gato quede muy, muy, muy bonito. Muy bien. Vamos a darle a la manito izquierda, a la pata y vamos a la alanja de nuestro animal. Muy bien espectacular como lo van viendo ustedes recuerden que el proceso de dibujo eh, es de paciencia es de calma eh, no hay que apresurarnos acá vamos a usar un marcador un plumón ese plumón es muy económico es muy fácil de conseguir y es muy muy eh, bueno para ah, detallar porque nos sirve esto es como punta pincel entonces además sobre el color eh, aplica muy bien y nos da otras tonalidades para este gato felino espectacular listo ahora ese color piel lo vamos a utilizar para matizar un poco el color blanco sí y unos últimos detalles para que nuestro pequeño animal vaya terminando y esté quedando listo ¿Bien? Eh, la lengua rojita y faltarán creo que los bigotes y la nariz y entonces estaremos listos para finalizar con nuestro video si te ha gustado mucho este video entonces por favor no olvides regalarme tu like, no olvides visitar mis canales, porque eh, perdón mi canal porque acá vas a encontrar gran variedad de muchas actividades para hacer y para aprender con Leo Artra mira amigos lo último va a ser un pequeño tapete que le vamos a hacer a nuestro gato y con esto finalizamos. Espero les haya gustado mucho y escríbeme en los comentarios qué otro dibujo fácil quieres que hagas o que te pusieron de tarea o que tú quieres aprender a dibujar y con mucho gusto lo haremos para ti. Bueno amigos, bye bye y los dejo con este espectacular video.